¿Qué, es esto? What you, ¿qué? ¿Qué No me lo puedo creer Ahora yo y Sarai y somos un equipo. Y hoy vamos a encontrar a Ari juntos. Vamos a mirar absolutamente toda la escena del crimen porque aquí estaba Ari en el momento que desapareció con Lupa. Absolutamente todo y nos so, lo hace todo todo todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, porque hoy va a venir la policía a investigar a esta casa. ¿Estás gustando? ¿Estás buscando Casi a Ari también? Dos no, pues porque Franela, yo y ya ahora mismo somos no, amigos No, no, sí. no, no, no, sí. no, no Vamos no, no, a encontrar a Franela no, no. Franela, que somos amigos ¿Cómo que sois amigos, bro? Ah, ahora yo y Saray sí, somos un sí. equipo A mí claro. me estás vacilando ¿Pero por qué? bro? ¿Cómo sí, que eres ya, eres ya, a... y a ya ahora? Con todo lo que ha hecho ahora su su amiga Pues sí No sé, yo es que estoy flipando bro, ¿Pero por qué estás flipando? flipando. Eh, Franela Entramos aquí tirando petardos, liándola ¿Y ahora sois amigos? Pues sí, pues sí ahora sí, somos, somos amigos qué habéis pero Ari? tenemos que a Ari. Yo y Sarai juntos somos ahora amigos y somos un equipo y vamos a investigar absolutamente todo con lupa. Todo lo que pasó. Estoy flipado, No tengo nada. No, se enfadará. ¿Pero cómo no me voy a enfadar? Eh, eh, eh, eh. Cálmate, eh. Cálmate, tranquilo, eh. Cálmate, cálmate. Que no quiero que te acerques a Sarai. No, no te estoy haciendo Simplemente te estoy apartando, ¿vale, Franela? Apartando. Porque yo y Sarai somos un equipo ahora, Franela. Que no pasa nada que seamos un equipo. Queremos encontrar a Ari Aquí, Franela, o aportas o aportas Así que tienes dos opciones, o ayudarnos ¿Qué? a investigar Mira, o irte Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a aspirar y me voy a ir a buscar a Ari yo solo Venga, que te den No, no me lo puedo creer Ya, ya pensabais a quién prefieres antes, a mí que me conoces, desde que eras pequeño o a ella Venga, que te ven no, no me lo puedo creer, cómo se ha puesto Franela ¿Pero Franela por qué se pone así ahora? No bueno, no sé, si yo pensaba que él quería que fuéramos amigos Claro, sé si, él te llevó para arriba, ¿no? Sí, es que me ha llevado arriba me ha quitado la escalera y ahora. No entiendo nada, tío. Están pasando cosas buenas Ahora estoy incluso dudando de Fradera. Imagínate que Fradera es el secuestrador. ¿Y por eso estaba aquí cuando hemos llegado? ¡Puede ser! No, no me lo puedo creer. No entiendo absolutamente nada. Maximus se está liando una guiparda de consecuencia. Comer. ¿Tendría sentido eso, Arta? De, de, de, de, tendría sentido, pero es que, a ver, tendría sentido, pero no tendría sentido porque Fradera estaba conmigo todo el rato. ¿Seguro? Sí, segurísimo. De verdad que Arta no sé lo que está haciendo ahora. Es súper amigo de Saray por la maldita cara. Es que. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué he hecho mal? Es que, no sé, si es que ya lo sé yo, que el tonto aquí soy yo. Soy yo el tonto aquí. Vale, a ver, Vale, A ver, vosotros vale. sabes, sabes, estar en casa. ¿Qué te esa área a Ari aquí? Sí, llegamos. Narcar me dijo que era lo mejor porque tú ibas a venir que esta, eras muy peligroso y que tendrías seguramente vale. tramadas algo. Entonces cogimos, pusimos a Ari aquí. Ari no quería. Le dijimos que le bajaríamos todas las cosas. Vale. Y nadie y llegaste tú. Llegué yo. ¿Sí? Y ya está. Y estuvimos discutiendo a nadie, ¿Sí? hasta lo respetar. Y yo ya no sé nada más Vale, y la puerta La, la puerta, puerta, puerta se cerró Es que mira, es que la, la cosa es que la puerta estaba cerrada Cuando sí, yo vine la cerrada puerta cerrada, cerrada Y la cerró yo nada. es como que forcé la puerta Y no había nadie Entonces yo, claro, y por hecho de que aquí no había absolutamente nadie Pero ahora viéndolo bien Fijaros, Maximus, ¿cuál? Esto está reventado El pestillo está forzado O sea, sí, me estás diciendo que alguien ha entrado aquí O alguien ha entrado aquí O tu amigo Naka ha cogido Ya ha dejado de salir de alguna manera ¿Y la ha secuestrado él? Porque no, no, no. ahora Nácar, ¿dónde está? Eso quiero saber yo, porque arriba, cuando me ha dejado ahí arriba Franela, Nácar tampoco está. Nácar no está ahora mismo por casa. César Franela, Nácar, un anónimo. De verdad que no entiendo absolutamente nada. Madre mía, madre mía, tío ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ahora tengo Me ha carenzado por una parte Arta y Sarai Ellos ahí por la otra Y yo me he quedado aquí solo ¿Soy, soy imbécil o algo? De verdad que no entiendo nada, máximo Squad ¿eh? La cosa es, mirad Que yo me he dado cuenta Que este cuarto Da justamente como A una sala super mega ultra rara Sí ¿Tú crees que se ha escapar por aquí? pero es que claro, mira Hay unos enganches por aquí Que es que hacen sí, imposible No cabría, no imposible O sea, es imposible sí, Y no está forzado tampoco Mira el claro tiene el ¿Qué es ¿Qué asco? Mira, es un trato de puerta que le han reventado, ¿no? Hola, imagínate que ha reventado primero la cerradura aquella Ari estaba en el baño y el secuestrador o Nácar o Franela o el que sea Ha reventado la puerta porque Ari estaba en el baño ¿Esto? ¿Esto, ¿Esto dónde da? Es que mirar a dónde da esto, es que mirar Para ver, mirad, hay una sala que no puedo meter en la cámara ¿Tú crees que Ari puede estar en aquella sala? No creo ahí, estaría pidiendo ayuda o se escucharía, ¿no? Algo ¿no? raro, raro, raro De verdad, ¿qué está pasando en esta Sí, y franela y nácar están muy raros Están muy raros De verdad, bendito sea el día en el que les hice subir allá arriba A la maldita terraza para que fueran amigos, ¿eh? ¿Por qué todo me sale mal? Yo salí y me voy a investigar la sala Porque me pinta algo muy, pero que muy mal Y creo que puedo encontrar pruebas justamente ¡Corre! ¡Vaya! Perfecto, yo también voy a ir a investigar Es que os imagináis simplemente de qué Simplemente sale lo que ha hecho Es secuestrar a Ari, llevársela a otro lado Encerrarla otra vez Y que simplemente esté haciendo todo esto Para hacer sí, mi amiga, para que yo no sospeche de ella Es que puede ser ella la secuestradora O nácar, que no está A ver, déjame pensar, que voy a mirar primero esta sala de aquí Porque ha tenido que ser en esta parte de abajo, no queda otra Hay que mirar todos los rigores de la casa Porque puede ser que la tengan atada y por eso no la escuchemos, ¿vale? aquí, vale, no hay que con la otra Es verdad, vale, por aquí los pues armario es súper importante. No sabéis lo tranquilo que me deja, saber que no hay nadie aquí dentro. Porque imaginaros a Ari atado, que lo que te ha podido hacer con una cinta en la boca. Yo me imagino lo peor. A ver, me estoy aquí metiendo la vaina. Vamos, en la cabeza máxima. Vale, Máximo Squad. Me voy a meter justamente aquí abajo. Así que no olvides suscribiros al canal. Que tenemos que superar a Neymar Jr. Y ya sabéis, nuestro super mega ultra objetivo es superar a este futbolista aquí. De los más famosos de la Tierra. Superar a Neymar Jr. Es nuestro objetivo, Máximo Squad. Vuestro y mío. Así que... suscribiros al canal. Compartidos con absolutamente todos vuestros amigos. Vuestra prima. Todos los de vuestra clase. Para que la más squad nuestra familia Que estamos creciendo más que maldita mente nunca Superemos a Neymar Jr. Y tampoco olvidéis de dejar un pedazo de like por las locuras que están liándose O sea, es impresionante Y ya sabéis que absolutamente todos los días a las 8.40 Tenemos un super vlog, super mega, super entretenido Así que para que no os lo perdáis Activaros una alarma en el móvil para llegar los primeros Y que jamás, jamás, jamás de los jamases Os perdáis una pedazo de aventura más en nuestra vida Sí, sí, una, una aventura, una aventura En la que me tengo que meter yo aquí para abajo, ¿vale? Mirad, mirad que hay aquí, no lo quiero tocar, no lo quiero tocar porque tiene huellas esto, un cuchillo aquí, madre mía, no lo sé, no sé, me estoy volviendo a tocar aquí, también, nada, y aquí, nada tampoco, no me lo puedo creer, estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo, vale. Esto es muy, pero que muy súper hola hola De verdad, Maximo Squad, ahora mismo necesito que todo el mundo Se ¿Sí? suscriba, o sea, que todo el mundo Se suscriba Urgentemente, Maximo Squad. Vamos a ir ahora mismo hasta el fondo, pero tampoco Olvidéis, Maximo Squad, artamoda.com Que lo tenéis en la primera línea de descripción Que hay suaderas súper mega, ultra chulas, camisetas Ultra, mega, súper espectaculares Y muchísimas, pero que muchísimas más cosas en la página web Súper chulas, que si de verdad todavía no, no estáis llevando harta moda, no sé lo que Estáis haciendo, porque es que toda la gente que lleva moda, sois guay, sois guapos Y es que cuando la gente os vea con moda, dirá ¡Eres el todo, amo! Es la más guapa de todos y eres el más guay! Así que lo tenéis toda la primera línea de la descripción Y directamente a decírselo ahora mismo a vuestros padres Que estoy seguro que os lo van a comprar Y una cosa que 100% os van a comprar ¡Es mi nueva línea mega ultra chulo, nuestro tercer maldito libro Maximus Squad. que ya seguimos siendo tanto número uno en Amazon ya ¿Te tenéis una línea de descripción, decírselo a vuestros padres que queréis un libro de harta, porque literalmente ya se han vendido más de 200.000 libros gracias a vosotros ves a reservarlo ya directamente en Amazon o el 2 de Marzo salen en absolutamente todas las librerías de absolutamente toda España, la librería que está debajo de tu casa o a una calle estará el libro así que el 2 de Marzo espero que absolutamente todo el mundo lo compréis su mega ultra rápido no sé qué es esto, pero vamos, está sonando más que el diablo Vamos para allá para el fondo Está lleno esto de caca, tío ¿Quién maldidamente pone unas jodidas ventanas Que dan a qué? A la nada En plan, no entra luz por las malditas ventanas Uf. Vale, estos son bombas, bombas, bombas Y más bombas, a ver, o sea, yo aquí quepo 100% seguro, en plan, paso por aquí, ¿vale? Que esto es bastante, pero bastante grande, aunque en cámara No lo aparezca, y después me meto por aquí Bajo y ya esto, o sea, que aunque parezca que no, realmente Sí que podemos 100% Asegurar de que aquí cabe una persona Al 200%, pero claro, la cosa Es que esta zona se la tiene que saber Una persona de la casa, en plan, una persona Que no vive en esta casa, joder, no se Espera que ahí debajo de un maldito Suelo que está aquí arriba, haya todo Esto, y haya una ventana hacia un parte super mega ultra extraña de la casa, en plan no tiene sentido Así que tiene que ser una persona que conozca el 100% la casa Si a la única salida hubiera sido por el parking O ha salido por arriba A ver la sala que llevaba la depuradora El cubo, mira el cubo Mira, mira Esto es una cinta de Ari Esto es la cinta de Ari, tengo que empezar corriendo harta Así que vamos a salir de aquí de una maldita jodida ¿Pero dónde es Sarai? ¿Saray? ¿Saray? ¿Saray? ¿Saray? ¡Sarai! ¡Sarai, ¿Saray? ¿Saray? ¿Arta? ¡Arta, tengo algo! Tengo que decirle que hemos bueno, encontrado la cinta de Ari, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He encontrado la cinta de Ari. ¿Cómo que, has, ¿Cómo que has encontrado la cinta? Sí. ¿Dónde la has encontrado? A ver. Mira, mira en esta Para sala, ver. a De verdad que estoy flipando porque la sala no ha encontrado absolutamente nada. Me he metido la maldita sala. He mirado por todos lados. He encontrado un cuchillo ahí. ¿Cómo que el cuchillo? No cuchillo? Vale, espérate, espérate, espérate. vale. Que... No lo tienes y no, no, no las pruebas? de verdad más cuál la que se está liando aquí es infernal ¿Dónde dónde la has encontrado? Aquí mira que ya me explicarás tú dónde estaba aquí ah, y aquí coincide con, con la puerta que De toda atrás, ¿no? Harta Sherlock Holmes se encargará absolutamente todo tipo de pruebas. Vale. A ella, vale. a ella es suya. Algo raro, vale. Aquí dejamos claro que no se ha escapado, porque sí. claro la cosa es que si se escapa no deja una cinta aquí tirada en el suelo. Exacto y si lo ha dejado ella para que sepamos que se la han llevado y está dejando pistas. Es que no lo sé es que puede ser absolutamente todo pero o Sara no tiene sentido. Que miren, o sea, en la sala esta de máquinas atraviesa desde aquí hasta justamente Imagina el secuestrador Se ha colado por aquí, ha forzado la cerradura Se ha colado, por aquí? se ha ido a la otra habitación Y desde el lavabo y desde el lavabo se ha metido así, acurrucado Y de repente ha ¡ah, pum Reventado la puerta claro. y por, por eso estaba en el suelo Y, y por eso tendría la puerta sentido... rota Claro, tendría todo el sentido del mundo En plan, que se haya colado por aquí Después se ha metido justamente por aquí Y, y la cosa es que se hubiera metido por aquí, que si mira, o sea, a ver, aquí una persona más o menos de mi altura, o sea, bastante bastante alta, se puede meter. Acurrucada, pero te puedes meter. Y de repente, claro, ha secuestrado aquí a Ari por eso tendría todo el sentido del mundo que haya forzado la puerta desde ahí. Ha cogido a Ari y como pues, sabía que la puerta estaba con él, pues habrá hecho 3, 2, 1, le habrá pegado y después se habrá dicho ¡placa! Y claro, se la ha llevado, se la ha llevado. Sea, se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado forcejeando, forcejeando, Yo Creo que la, la habrá tirado a cosa hecha por aquí y se la habrá llevado por allí. Porque Ari es lista. Ari dejaría pistas para que supiéramos. Ari es lista. Y forcejeando aquí, se le habrá caído la cinta negra. Justamente aquí todo cuadra, todo cuadra perfectamente. Harta Sherlock Holmes está presente en esta investigación. Y la pregunta seria de aquí es: ¿Todo este rato que hemos estado investigando, sí. ¿Nacar dónde ha estado? Que no lo sé. ¿Nacar ¿dónde ha estado? Mucho rato desaparecido. Antes de tirar los petardos estaba contigo, no estaba contigo. Sí ha estado conmigo. Luego yo me he separado de él para buscar a Ari. Raro, sí raro, bueno. Raro. Pero raro, es que Franela raro, también, raro. ¿eh? Y Franela también me estoy empezando. Me a Me ha venido a buscar, ¿eh? Algo raro. Me ha venido a buscar para llevarme arriba. Cuando he llegado arriba me ha quitado la escalera y me ha dicho que era para que Hiciera las paces contigo Y de repente me lo encuentro aquí abajo en la sala De verdad, Maximus, Es que vamos a investigar absolutamente todo, Saray, ¿vale? Tú sí. sobre todo, no te preocupes Vamos a intentar esperar a Nácar que venga a la casa A ver cuándo malditamente viene Y estoy muy, pero que ultra mega súper seguro De que algo raro está pasando Pasan... aquí Buah, tío, es que estoy rayado, tío Estoy muy, pero que muy, muy, muy rayado Pero bueno, Máximos ¿cuántos? Vamos a tranquilizarnos Vamos a esperar a ver si viene Nácar o lo no, que o sea A ver lo que hace Saray Madre mía, bueno, voy a esperar aquí, chicos Voy a esperar a Nacar. No sé, tengo mis dudas, ¿eh? De todo lo que está pasando. No sé si realmente confiar en él o qué. Pero lo voy a esperar. Él me ha acompañado durante todos estos días. Y, y aunque es verdad que ha dudado de mí, yo también he dudado de él. Pero esto no me está gustando nada. Voy a estar con las antenas puestas porque cualquiera de la casa me puede estar engañando. Se está liando parda, parda, parda. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque estoy segurísimo, segurísimo de que se va a liar pardísima. Muchísimo más en cuanto venga Nacar. Así que vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de likes en este pedazo de vídeo. Que todo el mundo nos suscribamos para superar a Neymar, que es nuestro desafío de la Maximum Squad de vosotros y yo, para reventarlo y superar en suscriptores. Yo solo espero que Arta, que es el que está conmigo a por todas a por Ari, confíe en mí y esté conmigo. Mira, mira, mira, mira por ahí, por ahí. ¿Saray? Pues mira, estoy esperando aquí a Natan ¡Hombre! Escúchame, escúchame, tengo una idea Insinúale que es el secuestrador, ¿vale? A ver qué hace Vale, vale, vale, yo, tú tranquila que yo me ocupo de absolutamente todo Sal, hombre, baja del coche Baja del coche, hombre, baja del coche ¿Eh? Baja del coche, ¿qué pasa? ¿ah? Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven Ven, ven, ven, ven, porque de verdad que tú y yo tenemos una cosa que hablar No, no, no, ponte aquí, ponte aquí porque la verdad es que no quiero que te vayas Y de hecho, vas a apagar hoy, ¿vale? ¿Vas a pagar el coche? Vale, tranquilo, yo me voy a poner aquí para que no te vayas a ir. No, tampoco me voy a ir. ¿Sabes? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Mira, Natalia, te voy a decir una cosa. Y es que sabemos que eres el maldito secuestrador de Ari. Sabemos que eres el maldito secuestrador. Pero ¿cómo voy a ser yo el secuestrador de Ari? Sabemos que tú eres el maldito secuestrador. Dictalo, Sarah. Que dónde estabas? Me llevaron ahí arriba y tú no estabas. Claro, uy, ahora tampoco has estado todo el día, eh, dando vueltas con el coche. Que nunca lo haces, ¿eh? ¿Será que no salgo veces con el coche? Va, que me estás contando el maldito secuestrador. maldita hija. Eres un maldito secuestrador, Eres el maldito secuestrador. ¿Sabes qué? Déjame revisar. Tu sí, cosa. la tengo en el A ver, a ver mira, si la puedes... tienes atada. Sí, sí, sí, por ahí. ahí Revisa con cualquier, cualquier cosa. Sí. Lo que tú Perfecto. quieras. Revisar, revisar. Bien, bien, mira. mira, aquí está Ari, mira. Ahora aquí, ahora aquí. No, aquí. ¿Dónde? Esto? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, aquí está Ari. Ahí, ahí. A ver, ¿esto qué es? Nacar, eh? esto ¿O qué los Triángulos es? de seguridad. ¿Qué triángulos de seguridad? Si esto no es un triángulo, es un palo. Pues no, porque lo abres y dentro están los triángulos de seguridad. A ver, sí, que hay claro, un triángulo. triángulos de seguridad. Ahora todo de repente es de seguridad, ¿no? A ver, a ver, Nacar, si tienes cualquier tipo de cosa justamente por aquí, a ver, quita. Eh, eh, eh, eh, eh. No cierres el mal, que quiera, que no es, es mi coche. ¿Pero ¿Qué? ¿Qué ¿Qué te pasa, tío? A mí no me, toco, ¿Me estás ¿sí? culpando a mí de haber secuestrado a tu hija? ¿Tú estás loco de la cabeza o qué, tío? Vengo con mi coche. Busca lo que quieras, no hay nada, tío. ¿Dónde has estado, ¿Dónde este has rato? estado, ¿eh? Pues me he ido a dar una vuelta y me he ido a tomar algo con un amigo. Claro, eh, algo raro. A tomar ahora algo no, puedo, con amigos, ahora si no puedo salir si con no. un amigo. Se ve que, claro, si está ahí secuestrado no se puede hacer vida normal. Voy a estar no todo el día llorando usar, la habitación. A ver, vamos a investigar absolutamente sí, sí. cualquier tipo al coche. Mira, mira, mira, mira. ¡Mentos! ¡Ay, mentos! Esto le encanta Ari. Esto le encanta Ari. Esto le encanta no, si sí me lo dejaste tú esto en el coche Vamos a ver aquí A ver, papel, papel, sí, sí, sí, papel, papel, no, papel. No Pero a Vamos, nada, vamos a seguir se investigando Porque todo esto puede ser algo sospechoso Vamos a ver debajo de los sí, asientos si muño, si la, la Sí, sí, voy a ver absolutamente sí, todo bien, ¡Mira! Alguien se ha sentado aquí recientemente, ¿eh? Pues mis amigos, se sí, mis amigos. amigos Acabas de decir que ha sido con un amigo ¿Lo acabas de decir o no? ¿Lo acabas de decir o no? Y no puedo ir con dos amigos Pero no lo has dicho, no es lo que has dicho nada Has dicho que había un amigo si, sí, ahora soy el sospechoso. Me lleva a Ari Si sí, la he y No tiene sentido, mía, no mía. tiene sentido, Sarai no. que si lleva un amigo, no esté en el asiento ¿La de, de delante. No, que lleva dos amigos, una que ha traicionado adelante. Que ahora te tengo que contar también que me he tomado, tío. Me he tomado una Coca-Cola. Te tengo que contarte algo más. Pues pero sí. como estás tan tranquilo si Ari está secuestrada. Pues no es que esté tranquilo, habrá que hacer vida normal, ¿no? También ha habido sí, vida sí, normal, dice. No. Que voy a estar todo el día buscándola. Pues sí. Hasta pero hasta si contigo. ya lo he hecho, ya la busco, la busco, Mira, pero la no va a estar 24 horas. Me... ¿Has encontrado algo o no? A ver, tío, para allá ¿eh? Aquí no venimos aquí a vacilar, sino que venimos a ayudar Uah, Maldita sea Que sepas que estás en el punto de lupa Si, en el punto de lupa a lo mejor estás tú Que estás haciendo todo este paripé que, Porque, que sí, porque que tienes a Ari sí, y tú secuestrada que tiradas, adiós. Es que, maldita sea O sea, qué rabia, tío Qué rabia Me está dando Nacar por absolutamente todo esto Es que me está dando una rabia descomunal todo esto, Maximus Cuál. Pero a ver, Sarai ¿Cómo voy a secuestrar yo a Ari? ¿Estamos tontos? Si la metimos en el sótano y tú misma viste que yo literalmente subí para arriba contigo ¿Y cómo voy a ir yo con un sitio al coche? Simplemente ya, he quedado con eso, dos amigos Eso lo he dicho a Arta también Pero pero es que tenemos muchas dudas Porque... A mí la duda que... ¿Qué te has ido no. cuando, yo, cuando me han dejado arriba? Me han quitado la escalera Pues me he ido porque había quedado con dos amigos Y quería aprovechar el momento en el que tú estabas con Arta ahí arriba Pues para oh, hacer sí, algo oh, diferente sí. Y poder despejar mi cabeza y no pensar todo el rato en Ari Es que Nakar puede ser el, literalmente el maldito secuestrador Porque algo raro estaba pasando en su coche Pero es que Sari también Pero es que Franela, Pero Franela no puedo dudar o oh, sí! ¡Ah, me estoy volviendo loco! ¿Crees que ha sido harta? Yo cada vez sospecho más de harta. ¡Madre mía! Yo tengo la cabeza que me va a explotar. ¿En ¿eh? quién confío en esta casa? Pues no sé, haz lo que quieras. Si quieres confiar en harta, pues confía. No sé, es que me encuentro sola, me encuentro sola. Nácar, Carmen, no te vayas. Ven, ¿te vamos a hablar con Arta? Mira, vamos a... Si pues Sí, pues, vamos a, ver, a hablar con estoy Arta. Estoy aquí ayudando, y encima me queda a mí la bronca de todo. Pues yo ya paso, ¿sabes? Es que paso de ayudar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí, pues, vamos, nadie me hace caso, todo el mundo se cree que hago cosas malas, ¿cómo voy a secuestrar a Ari con el coche? Sé, si no en no el mal, vamos a hablar con Arta y a ver qué dice. Y eh, si entre todos conseguimos encontrar a Ari, que es que es lo primordial. No pereza hablar con mira, él porque solo allí. sabe soltarme la por la boca y no sabe asumir las cosas como un adulto. Solo sabe decir tonterías No se extrañas, eh, veo por aquí. Vimos hablar contigo. ¿Quieres hablar conmigo, tío? Pues sí, sí que tengo que hablar contigo porque eres tú el secuestrador. Ya constró, Viniste bien, con Franela, te llevaste a Ari, lo único que estáis ahora haciendo es el paripede Sí, Ari ha desaparecido, echándome la bronca para que me pelee con Sara ¿Qué y te dices? Eres tonto, ¿Qué dices? Tonto, ¿Qué ¿Qué dices? No, que Marta, Mira, Sara, y tú y yo somos un equipo Pero claro, la... él, casualmente, hoy no, no ha estado ya. No sé qué Vale, no ahora se las se personas cual, normales todo. no pueden salir de casa Vaya, se tienen que quedar aquí esperando a que de dejéis No, de pero ayudarnos, tío, a resolver los problemas estar aquí? ¿Qué miras con la lupa? ¿Qué te quieres aquí? ¿Un detective? Sí. ¿Las plantas para estar Ari mi malentero? Que no cabe ni una persona Es que hemos encontrado pruebas, evidente Hemos encontrado cosas de que ha sido secuestrada esa noche. ¿Y qué casualidad que la noche que vinisteis la secuestraron y se la llevaron justamente 10 o sea. minutos después de que traes a casa. Qué casualidad, eso no son pruebas, ¿no? Ver, escúchame, sabes lo que estaba haciendo yo. Estaba tan rayado que incluso ligué ayer con la profe de baile, imagínate. ¡Ah! Imagínate que estaba tan rayado que ligué con la profe de baile. Bueno, para que veas, para que veas, para que veas, para que veas que estoy ultra pegado súper rayado y que yo no he sido Ahora eres el señor bailarín, tú también, ¿no? Señor bailarín. Saray, déjame hablar un momento con hartas solas. Vale, sí, será mejor, pero calmaros, sí. no sé. Vale, Sí Ahora te voy a llamar la ambulancia, ¿eh? ¿Qué quiere, ¿Qué? ¿Qué con la bailarina? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? ¿Ahora no me vienes de buenas? No, Claro, es una pregunta, tío. No te puedo preguntar nada. ¿Cómo que bien con la bailarina? Yo estoy completamente dudando de todos. De todos los de la casa. De harta, de Franela, de nácar. no sé. Esto, Todo esto es muy raro. Todo lo que me están haciendo, cada uno tiene una versión diferente. Yo solo sé lo que me ha pasado a mí, que he estado ahí abajo. Luego he venido aquí con los fuegos artificiales, me han dejado encerrada arriba, así que yo no he podido ser de ninguna de las maneras, porque en ningún momento he estado sola. Y cuando he estado sola ha sido arriba y desde arriba encerrada no puedo llevarme a nadie. Ven con la bailarina. Bueno, a ver, Natalia es una chica muy maja. ¿Pero te gusta o no? A ver, es una cosa rara. No sé, tampoco me gusta hablar mucho de mis sentimientos ya que soy un corazón frío. Así Bien, que, rato. no sé si me gusta, pero estoy comprobando si, y, si le gusto a ella por fama o porque le gusto yo de verdad, ¿sabes? Baila, es maja, me ayuda, y punto pelota. Yo simplemente estoy tomándomelo con calma, de tranquilo, no, no, tu vida, tranquilo y ya está, ¿sabes? Pero es que siempre que apareces tú, pasan cosas, tío. No sé, voy a mirar, la... mirar las cámaras de casa. Qué raro Qué raro ¿No funcionan? No me sale nada de lo que pasó ayer ¿Están rotas? Esto ya es Madre mía ¿Cómo vamos a recuperar a Ari sin las cámaras del móvil? Uf. Tengo que avisar a los chicos de que algo está pasando Me han roto las cámaras de casa seguro Por eso no puedo verlo Me guardo el móvil, vamos a ver las cámaras Vamos a ver las cámaras Algo ha tenido que pasar Vamos a ver ¿La veis allí? ¿Sabes? la que no me funciona y la de aquella tampoco O me la han descodificado o me la han desconectado Algo ha pasado, algo ha pasado con esa cámara Vale, voy a ver qué ha podido pasar, porque sí Se llevaron a Ari, abrieron esa puerta de ahí abajo Subirían por aquí, con el ruido de los fuegos artificiales Harta que fue después dentro de la casa Algo pasaría, y aquí... Vale Mirad, mirad Mirad esto, ¿sabéis qué significa esto? Que la puerta está manual Mirad, se puede abrir manualmente con la... Con la mano Y esto yo nunca lo dejo así Pensad que yo tengo las llaves del coche Y tengo mando Yo directamente lo abro con el mando O sea, que la persona que se llevó a Ari Abrió eso, tuvo en cuenta La puerta del parking, tuvo en cuenta La cámara, tuvo en cuenta que estaríamos aquí todos Algo ha pasado aquí ¡Chicos! No sé, pues la, la, la, la... ¿Qué coño? ¿Saray? ¿Sarai? Sarai ¿Qué, ¿Qué ¿pasa? pasa? ¿Por qué ha entrado? ¡No! ¡Correr, correr! ¡Habrá vuelto! ¡Arta! ¿Qué pasa? ¿Qué, venid, qué, venid, qué? venid No sabéis lo que me ha pasado ¿Qué? Esa ¿Qué? cámara me la han descodificado uh! Y esto de aquí se lo he enseñado a los chicos Mirad, esto de aquí estaba abierto ¿Sale? Con lo cual esto significa que esta puerta se puede abrir manualmente ¿Veis? Esto nunca lo dejo así, yo tengo ya ¿Por de... dónde entrasteis vosotros, Harta? ¿No entraríais justamente por esta puerta? Sí, no, que nosotros nos colamos por la, por la puerta de casa. Ah, y justamente qué casualidad que tú sepas descodificar cámaras. ¿Cómo no yo a saber descodificar cámaras? ¿Qué te, ¿Te crees? Que soy tonto, que no te he visto mil veces descodificar Pero cámaras. Escúchame, escúchame, escúchame. O sea, me estás diciendo que serio? la cámara esa está reventada, o sea, que no funciona. No. Y que esto. estaba manual. Está... O sea, es decir, que tendría todo el sentido del mundo que ¿El, el secuestrador se haya colado justamente por aquí, haya ido, se haya metido por, por la parte donde me metí yo, se ha metido. Sí. Sí. metido por donde Ari, oh, no. ha entrado por el baño Ha reventado la puerta Se ha salido por, ha salido aquí, por aquí y ha abierto la puerta Es perfecto el plan Es, es que es, es perfecto. perfecto, o sea, no tiene ninguna falta Ha salido de aquí y tal cual ha salido Alguien ha tenido que volver a cerrar la puerta Porque esta puerta estaba cerrada otra vez Bueno, ese plan es muy perfecto y justamente lo acabas de describir a la perfección sí, sí. Tú ahora no estabas en la qué noche casualidad. Qué casualidad, qué casualidad, Arta ¿Tú? Mira, Ana, escúchame Ari un maldito criminal Y el secuestrador se ha tenido que ir justamente por aquí Mira, si está aquí el secuestrador, si está delante mío mí. qué me estás contando así Puede ser tú, o puede ser Sarai, no puede ser Franela, no, sé. no, no, no, no, sí, no, no, no, ser no, no, el no, no, Alberto, no, Arta? Vamos aquí a, a no, de todo no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, la casa no, no, no, no, no, no, no, es que no, sé. pero bueno, no, no, no, no, no, no, ser no, no, no, no, no, no, no, no, no, que a Franela no, no, no, no, pero no, no, no, no, ¿Qué es, ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? ¿Qué es esto? ¿Lo abrimos? Claro. A ver, a ver, a ver lo sí, que sí. es maldita sea, o sea, ¿alguien ha dejado un maldito sobre? Sí. Ábrelo, ábrelo, sí. va sí, abre, abre, y eso, eso ahora estaba abierto siempre sí, no, no, esto está cerrado de igual que está cerrado este, o sea, que esto está forzado también, bueno, pero para esto se necesita una llave especial sí, sí, c sí. C o sea, que solamente puede la tener. persona que está haciendo esto está sabiendo todo todo, todo, Conoce todo, la casa de perfección. todo, todo y que sepáis que a mí me está dando muy, pero que muy mal rollo absolutamente todo esto, que lo sepáis, eh, todo el mundo, y a mí también joder, no me esperaría eso aquí, Realmente, No entiendo absolutamente nada, máximo squad, así que vamos a ver lo que hay dentro del sobre. En tres. Ábrelo. Dos. que Uno. Ver, ¿te has escuchado eso. La larga de casa. ¡Hola! Eh,